Que hay vidas en juego, actúen. Últimos casos con fecha de desahucio: Moisés y su familia. Paralizado el 23 de noviembre, era para el 26 de noviembre. Maricruz y sus dos hijos, para el 25, paralizado. José Antonio y Samanda con sus cuatro hijos, uno de ellos un bebé, que era el, 25 de no... que era el 8 de noviembre, desahuciados. Sandra y sus cinco hijos, 25 de octubre, paralizado. Esperanza, 25 de octubre, de la Sarep, paralizado. Sandra, Luis y sus tres hijos, de 25 de octubre, paralizado. Miguel, Alejandro y Esmeralda y su familia, 19 de octubre, paralizado. Cristina y su familia, 19 de octubre, paralizado. Sandra y sus cinco hijos, 29 de septiembre, paralizado. Nos parece muy bien que este ayuntamiento gaste dineros en poner luces, poner belenes. El Belén lo tenemos con esta familia. El, gobi el, el Gobierno de, del ayuntamiento se comprometió a que les iba a dar una vivienda. Estamos esperando la dirección para que esta familia se traslade del albergue a esa Viviendas que ustedes prometieron muchas, en su día. Muchas gracias. A ha ustedes. Pasado, ha pasado más de un minuto. Muchas gracias.